Hasta el momento, un total de 28 uniformados han sido separados de su cargo en la Policía Municipal de Puebla, según reveló la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, quien indicó que hay además un número importante de investigaciones desde la Unidad de Asuntos Internos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que 28 policías del municipio de Puebla han sido dados de baja de su cargo por decisión de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera Policial por distintos motivos. El caso más reciente fue el 13 de abril de este año, cuando el ex policía Miguel Martín Hernández fue separado de su cargo por realizar disparos al aire con su arma de fuego mientras se encontraba en estado de ebriedad, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Asimismo, la funcionaria municipal informó que por lo menos seis uniformados reprobaron su examen de control y confianza, el cual busca verificar que el personal en operación actúe dentro del marco de conducta que dicta la normatividad institucional.